Eh, ahora voy a presentar a Juan Luis Merino, candidato a la colegialidad de Arrasate. Es que Casco, en chuteagatis. Bueno, Rachel Aldeón, de Noi. Yo, yo creo que ya me conocéis, la gran mayoría. He eh, representado a la coalición Irabasí en este ayuntamiento, en esta legislatura pasada y eh, todas las formaciones que conformamos, la coalición El Carrequín Podemos en Arrasate, hemos estado representados de, alguna, de una u otra manera, tanto yo en Irabasi como los compañeros y compañeras de, de Podemos en la agrupación de electores valeique. Desde, un, desde el principio de la legislatura empezamos a colaborar entre ambas formaciones y presentar propuestas conjuntamente, todas ellas dirigidas a conseguir en Arrasate, mayor justicia social, mayor transparencia, más participación, alcanzar la plena igualdad, trabajar por el ecologismo y la sostenibilidad o por la laicidad y el republicanismo, la memoria y la convivencia desde la institución más cercana que es el Ayuntamiento. Estuvimos colaborando y ha sido una colaboración positiva que ha desembocado en esta coalición, en este acuerdo de coalición en la cual nos presentamos. Lo cierto es que con nuestro trabajo hemos incidido en la mejora, en muchos aspectos, con nuestros planteamientos, aunque la mayoría de estas propuestas han sido continuamente y sistemáticamente aplastadas por el equipo de gobierno del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, con su mayoría absoluta. Este matrimonio de conveniencia PNV-PSOE que mira continuamente a sus intereses partidistas y personales, en vez de gobernar para la mayoría social de Arrasate. Es por ello que el día 26 vayamos todas a votar la candidatura que puede darle la vuelta a esta situación. No podemos permitirnos cuatro años más de imposición y rodillo por parte del PNV-PSE en Arrasate. Por ello, nos presentamos a esta coalición, el Carrequín Podemos, para sumar, para ser la fuerza determinante en este ayuntamiento, para conformar otro Gobierno que dé un giro definitivo a la izquierda, un Gobierno municipal que dé prioridad al empleo y los derechos sociales. Que Arrasate, sea un municipio habitable y sostenible, con unos servicios públicos municipales de calidad, una de democracia real y participativa y transversalmente igualitaria, en la que todas las personas de nuestro municipio tengan garantizado un techo, un trabajo y una manutención, en un marco de dignidad y de derechos básicos. Vamos a gobernar obedeciendo a la gente, no a los intereses partidistas, y con un gran reto, reducir las desigualdades en nuestro municipio, un Gobierno que, ante todo, se ocupe de las personas, pero sin olvidarnos de nuestra industria, comercio, ecosistema, patrimonio o cultura. Al mismo tiempo que promoveremos un ayuntamiento transparente, eficiente y participativo. En definitiva, si buscas una organización que trabaje por una institución transparente, por el derecho a la vivienda, por el empleo, contra el maltrato infantil, por una cobertura íntegra para la dependencia, por unos ríos limpios, unos bosques saludables, por el derecho de los animales, por la movilidad sostenible, por una energía limpia y barata, por la igualdad entre hombres y mujeres, contra la LGTBI y fobia, por un equilibrio entre el centro y los barrios o por un urbanismo accesible. Entonces, entonces, si crees que todo esto es posible, solo hay una opción el próximo domingo, 26 de mayo, y esa opción es el Carrequín Podemos. Es que